En este video vamos a animar el trasfondo. Vamos a utilizar dos capas, una con el cielo y la otra con el avión. La capa del cielo va a tener un rectángulo de color azul y otra capa que va a conformar las nubes. También tenemos la capa del avión. Lo primero que hacemos es crear la clave inicial en la lista de fotogramas. Después seleccionamos el tiempo de un segundo, pasamos a modo de edición y movemos el trasfondo a su nueva posición. Para que la animación funcione en forma cíclica, la nube tiene que aparecer por el lado derecho y desaparecer por el lado izquierdo. Miremos cómo va quedando la animación. Seleccionamos dos segundos y ponemos play. Ahora vamos a añadir una nueva capa. Vamos a New Layers, Others y seleccionamos Time Loop. Revisamos en los parámetros que la duración sea de un segundo. Y después miramos la animación. Vamos a poner 3 segundos ahora. Como se ve, la animación se repite cada segundo. Gracias por ver el video. En el siguiente video, vamos a utilizar una línea para trazar la trayectoria que debe seguir el avión. Hasta pronto.